Namaste Soy Quetzal. Hola Quería contarte Sobre el tema del Clima y el yoga Bueno, quienes estamos acostumbrados Hace años a practicar yoga No estamos tan sensibles Al clima, sobre todo Si las prácticas son todos los días Porque es una Estoy corriendo el humito El Saumo es una de las características de esas sensaciones o, de, o cómo nos sentimos físicamente cuando practicamos la, todos los días yoga. Entonces es muy probable que si practicas todos los días yoga ya te olvides de cómo era sentir mucho calor o cómo es sentir muchísimo frío y que eso te moleste, que eso te afecte. Entonces, sí, cuando dejamos en un periodo largo de meses de practicar yoga, ahí otra vez decimos, ay, qué calor, ay, qué frío, cómo se siente, porque cómo nos molesta. En cambio, cuando lo practicamos todos los días al yoga, ya dejamos de sentir como una molestia, sino ya es algo que está ahí y nosotros mantenemos, ¿sí? si quieren busquen en internet también. Nos mantenemos más estable en cuanto a nuestra presión, en, en un montón de cosas. Ahora, si recién empezás a practicar yoga, si recién, empe recién empezás a ir una vez a la semana a clase, a tus prácticas, dos veces a la semana vas a tus prácticas, ahí. Si recién empezás, sí todavía vas a ver que el clima te afecta. Entonces lo importante es cómo se hace, ¿no es cierto?, cómo hacen los yoguis, que el yoga no es solo la clase, sino es lo previo a la clase y lo que viene después de la clase. Es incorporar a nuestra vida, el yoga. Estos hábitos saludables que no solo tienen que ver con los físicos, si bien repercuten lo físico sino que también está hecho para toda nuestra totalidad como ser humano, como persona, como ser humano, como ser vivo y obviamente que no queda solo en este mundo, sino que estas prácticas están pensadas, creadas por personas que llegaron a esa divinidad o que vas a ver cuando hagas yoga cómo te van a llegar mensajes, cómo te, van a, te vas a despertar otros sentidos y tienen que ver con más allá de esto que solo vemos o que solo sentimos o solo tocamos entonces estas prácticas están hechas para trascender verdad los rishis pensaban sentían actuaban no solo como para hoy ahora si bien sí se sabe de lo importante de saber qué es estar hoy ahora acá sino también en el trascender en el Seguir después de nuestro cuerpo Entonces ¿Todo esto por qué te digo? Porque si solamente limitamos el yoga Al movernos Al mover nuestro cuerpo Al ir a una clase Y solamente creer que es Para nuestro cuerpo Es un límite que le ponemos al yoga Es un límite que nos ponemos a nosotros Entonces Va más allá y tiene que ver con el antes y el después de la clase ¿cómo hacemos para hacer clases si tenemos calor? porque seguramente decís, bueno, voy a seguir teniendo calor <ríe> si le pones esa onda yo no <ríe> pero todos le ponemos esa onda en un momento, hay que sacarle esa onda y saber que después de la práctica, acordarte cómo te vas a sentir que te vas a sentir mejor ahora, ¿cómo hacían los yogis? ¿cómo hacemos <ríe> los que practicamos yoga todos los días? antes de hacer la práctica nos bañamos si hace mucho calor si hace muchísimo calor ¿necesitas bañarte con agua caliente? bueno, pregúntale a tu médico si por ahí tu médico te dice sí tiene que bañarse 40 grados y el agua que salga humo todos los días por más que haga 40 grados de calor afuera lo haces siempre consultas con tu médico antes de hacer yoga pero ¿es necesario si estás bien de salud, es decir, hay, por ejemplo, si te vas al mar, si te vas a la playa, si te vas al río, eh, ahí estás más en contacto con la naturaleza y sabes que igual te podés meter al agua. Hay técnicas, técnicas, tanto en la ducha, como en el mar, como en el río. Y es por ejemplo, empezar con un poquito de agua tibia, primero te mojas acá, esto me lo, me lo enseñaron en Uruguay, me enseñó mi amiga antes de entrar al mar, Sí, que le había recomendado su médico, ¿no es cierto? Para, no te, para cuidarse el corazón. Y de acá vas mojándote, desde las extremidades hasta que el cuerpo vaya sintiendo y por último mojas esta zona, ¿verdad? Antes también podés hacer una práctica de yoga antes de entrar al mar, pero ese es otro tema. Nosotros vamos a entrar a la ducha. ¿Cómo entramos a la ducha? Primero nos mojamos acá y el agua gradual, no tiene que ser algo que te dé mucho frío o oh, sí por ahí te divierte como a mí me hace reír y ahí empezamos a incorporar y el, si el agua está fría y si nos bañamos con agua fría aparte que al cabello le va a quedar divino es muy distinto para el cabello, el agua caliente y el agua fría el agua fría queda divino el cabello el agua caliente te lo reseca la piel igual bueno, nos bañamos con agua fría si te animas. Y ahí vas a extrañar el calor, te puedo asegurar. Si no una temperatura normal, natural, ¿no es cierto? Una temperatura que vos te sientas cómodo. Esto no es para sufrir, es simplemente para experimentarse. Pero un baño antes de la práctica es lo aconsejable, porque tenemos que entrar a la práctica, si lo haces en tu casa o donde estés, de un modo ya con una limpieza, ¿verdad? Porque... Eso tiene que ver con esta cultura, estas creencias, ¿verdad? Saludables. entras bañado, <ríe> bañada. Una vez que te limpias ¿verdad? Que te, energéticamente también con saumo se hace esto. Pero hoy, hoy vamos a hablar solo de la temperatura física y cómo llegó una clase de yoga hoy siglo, hoy 2023. Si recién empezás estas prácticas. Te bañas, también podés mojar la cabeza antes de la práctica. No es necesario que le pongas shampoo, que le pongas jabón, que le pongas nada de eso. Eso lo haces en el, cuando te conviene hacerlo. Pero podés mojar la cabeza en el Chaco, por ejemplo, donde yo nací, que son 50 grados hoy por hoy, ya creo que ya no estoy acostumbrada. Pero sí, cuando yo vivía en el Chaco hacía mucho calor, es muy común mojarse la cabeza. Es muy común que vos estés en una caminata y agarrás y te tirás agua en la cabeza y seguís. Este, y te cambia todo. pero entonces te podés bañar, mojar la cabeza, si no todos los días lavarla, solo mojarla. Te secás bien y ahí después viene lo que son los aceites, ¿verdad? Cada uno puede ponerse de eso, es otro tema. Este, así que hoy solo hasta ahí. Solo esto te voy a decir practicalo, hace tu práctica después de un buen baño. Salís del baño, te secás sabiendo que vas a ir a practicar yoga en ese lugar, en ese espacio que ya dejaste listo para hacer yoga. Si tenés un gato vas a tener que levantar la colchoneta, lo único que te queda hacer, y después volver a poner la colchoneta para que no te lastime la colchoneta al gatito. Entonces, hacé tu práctica así, probala y después bueno me contás acá acordate de suscribirte este hacer tus comentarios también en quetzalnina instagram me vas a encontrar como para poder este sí seguir estas charlas que hay mucha gente que me pregunta que habla conmigo y bueno hace tus comentarios acá también suscríbete al canal namaste que tengas la mejor de las prácticas y el mejor de los días. Namaste. Soy Quetzal. Hola. Quería contarte sobre el tema del clima y el yoga. Bueno, quienes estamos acostumbrados a